Aló, hola señor Cuesta. ¿Usted es el esposo de Carolina Gómez? Sí, lo que pasa es que a su esposa le cayó un rayo Y está en urgencias ¿Está lloviendo? Así es señor ¡La ropa, la ropa!